Son las siete y media de la mañana y me acabo de despertar Pues ahorita vamos a hacer el desayuno Bueno después de haber preparado el desayuno ahora tenemos que echarnos una ducha y arreglar la bici la bici, porque voy a salir en bici hoy Pero hay que arreglarlo porque el asiento es muy incómodo yo tengo otro asiento ahí que es más cómodo y voy a ver si puedo cambiarlo Bueno mientras desayunamos vemos un poquito de anime antes de irnos a duchar y a salir un rato en la bici. Después a de repararla, obviamente. Bueno, en este momento estamos llegando a Playa La Punta, que es la playa como que más emblemática para los surfistas. Y aquí, detrás de esta pared, está el Hospital del Mar. Y aquí están mis amigos, los que siempre salen en mis videos, Carlos. El árabe de taque. Y allá está Moisés en la bicicleta. <risa> Miguel, aunque apenas, apenas que estoy saliendo en tus videos Bueno, Carlos es nuevo en mis videos um, sí. Bueno, yo, yo iba a grabar en la bicicleta Pero hice una prueba O sea, salí a, a grabar un momento en la bicicleta y se, ve, y se ve algo así Bueno, y aquí se puede apreciar Estos bellísimos paisajes eh, Venezolanos eh, o cumariños Y por allá está la playa y ahorita vamos a ir para allá A grabar un timelapse y ya se fue la verga pues. ya va a atacar marico, eso es una lanza Bueno, hace rato estábamos ahí en las piedras, ya lo último. Eh, nos tomamos una foto y se cayó. Taca, ya va, quédate ahí. En la, en la zona del crimen. Se cayó la verga. Eh, nos tomamos una foto ahí. La voy a estar poniendo en pantalla ahora. Y ahorita nos vamos. Porque ya es un poquito tarde no íbamos, a, no íbamos a bañar Pero... Pero decidimos que no Porque se está haciendo tarde Y si nos metemos a bañar Vamos a durar mucho más tiempo Estoy bajando ahorita una roca que Puede ser que me caiga Y bueno, y no sé si se escuche todo lo que dije por, por la brisa que está pegando fuertísimo Pero... Ojalá, ojalá se escuche todo Tengo sed, güey no, 3, 3, 4, hola muy bueno otra cosa que quería decirle es lo de los 300 suscriptores ¿Qué va a pasar cuando este canal llegue a los 300 suscriptores pues voy a caminar a las 3 de la mañana o quizás voy a andar a eso de las 12 hasta las 3 de la mañana más o menos por ahí a, en, un, en una carretera, una vía aquí que se llama Purica que tiene fama de estar maldito, o sea Aparecen espantos y cosas así pues Y voy a grabar, voy a conseguir una una linterna Y voy a tratar de grabar ahí A ver qué nos aparece A ver si nos... en ese lugar también hace mucha brujería Sí no Si sí, nos toca con suerte grabar algo... Algo... Espeluznante, espeluznante Algo... Mórbido Como dice el Dross Algo, algo en existencia cómo? cómo? Algo en existencia ese mamá va a ser futuro locutor, dígalo ahí está ah, mal Vamos a darle En toda la web, como dice <risa> <risa> Claro, porque sabes, como siempre pasa pues cosas extrañas en el pueblo de cumare de la Costa Bueno, antes de pedirme quiero eh, darle gracias a Milagros Villanueva que nos donó dos tonas y un pedazo de pan Porque nos estábamos muriendo de hambre y nos habíamos comido todo el día y nos donos dos donas y un pedazo de pan y Gracias de verdad Gracias por ayudar a este noble youtuber A este pobre youtuber con mm, menos de 300 suscriptores Y bueno eh, Si te ha gustado el video dale like, suscríbete Y te voy a dejar mis redes sociales por acá Y en la descripción también Y comenta también que quieres que, te, que no te ha gustado, que te ha gustado el video Bueno nos vemos mañana en un próximo video